Etcétera. hoy tenemos el icónico Galaxy Z Flip fíjense, es un smartphone que funciona en cualquiera de las tres redes que actualmente están en Colombia 2G, 3G y 4G la caja es bastante interesante muy premium lo habíamos sacado aquí al revés pero como podemos darnos cuenta Aquí está el icónico doblable de Samsung. La presentación es muy hermosa. Muy enfocada en la parte de estilo y moda. Como lo pueden notar, ya esta versión tiene el, el forro o protector puesto. Las bahías son USB. No tiene entrada de audífonos. Tiene un set de cámaras posteriores y otra interior. Los colores son supremamente hermosos. Y vamos a ver qué más trae la caja. Bueno, acá viene un, un, una especie de instrucciones para el cuidado del dispositivo. También está el paso a paso para doblarlo. Y como podemos ver, aquí está el adaptador de corriente de carga rápida, muy interesante. El convertidor de USB A a USB C. Toda la parte de las gomitas o siliconas para los audífonos. Los audífonos, cabe resaltar que son AKG, un sonido supremamente bueno y fidedigno. Y aquí tenemos el cable de USB a USB-C que se necesita para carga y para sincronizar los datos. Estos son los contenidos de la caja y pues próximamente lo estaremos probando en el laboratorio de Techcetera, precisamente para contarles toda la experiencia, cómo salió, qué nos gustó, qué no nos gustó y darles un veredicto final acerca de las ventajas y desventajas del segundo doblable de Samsung que ha generado bastante expectativa en el mercado dado que todo el mundo espera que las lecciones aprendidas con la primera versión se apliquen y hagan que esta nueva versión sea realmente un éxito aunque ya sabemos que tiene un enfoque más hacia la parte de fashion de moda que hacia la parte de productividad para eso existe el S20 en toda su línea como pueden ver los acabados son simplemente exquisitos el forro no incomoda para nada y la pantalla es bastante hermosa el proceso de carga inalámbrica a veces dependiendo de la base implica mover el Galaxy Z Flip al punto donde efectivamente empieza a cargar como en este momento en otras bases un poco más especializadas y profesionales es automático, fíjense lo mismo cuando está cerrado el dispositivo hay que empezar a moverlo a encontrar efectivamente el punto donde se donde se hace el contacto efectivo para que empiece a cargar en otras bases es casi automático, fíjense basta componerla y ya el testigo o viewfinder empieza a mostrar la carga Aquí. Donde dice wireless charge Fíjense, nos explica cómo funciona Y vamos a poner el smartphone al revés No donde está el viewfinder, sino en la superficie opuesta Y aquí tenemos los Galaxy Bots Plus Y los vamos a poner a cargar Fíjense, y acá ya empieza el proceso de carga invertida Lo mismo lo puedo hacer cuando estén cerrados, no importa. Otra cosa interesante es cuando estoy viendo un video no necesito solo oír el contenido, pues lo puedo cerrar. Y fíjense, aquí sigo escuchándolo por el parlante. Aquí estoy viendo las notificaciones. Me muestra que es lo que estoy escuchando en este momento y miren esta funcionalidad tan interesante para el viewfinder lo que se hace es donde dice on este letrerito se habilita el viewfinder para que la persona a la cual se le está tomando la foto se pueda ver fíjense allá estoy yo y es como si pudiera ver el reflejo y de una vez saber cómo voy a salir en la foto Haciendo doble clic en el botón y usando gestos puedo captar las fotos. Inclusive lo puedo usar para cambiar del angular al ultra gran angular, como se puede ver. Y después al abrir el, el Z Flip puedo ver el resultado de las imágenes capturadas en la galería. Así de fácil. Dentro de la caja. Una de las grandes dudas que teníamos era si se adaptaba. Un teléfono al formato aerosol, fíjense salen las de de 128 las líneas laterales pero pues se puede cuadrar lo único es que nos vamos a comer vida, un pedazo microSD. del video Además, con ahora 12 vamos a ver a nivel de sonido o sea, para qué mental. pasa Tradicionalmente, el parlante está acá entonces bien, hay que saber cogerlo muy para no ir a hacer de esto de y tapar el sonido que... a nivel de los juegos la pantalla es vibrante y van de lado a lado, lo cual es muy interesante. Eso sí, hay que tener en cuenta que el juego debe ser medianamente nuevo para que se adapte a este formato de pantalla. Te voy a aclarar que yo no soy el más jugador de que hay, pero bueno, haré lo posible para demostrar cómo funciona todo Wow. Y por eso me, me salgo, pero realmente el smartphone responde bien el problema es de usuario. <risa> bueno, y aquí estamos en, oro, en otro shooter. Sí. Algo muy interesante de este smartphone es que uno puede abrir, por ejemplo, una pestaña y de acá sacar el menú flotante. Inclusive... Jalar otra aplicación para explorar dos aplicaciones al tiempo. Y en caso de querer una tercera, se puede dejar flotante. Entonces aquí hay opciones de multitarea. Una vez se acaba de explorar la aplicación en cuestión, se puede volver a una sola. Próximamente les estaremos contando un poco más sobre la experiencia de uso en texetera.co. Oh <music> my